Joan Fernández Osorio, eh, por el Partido Reformista Fuerza del Pueblo, eh, Juntos Podemos sí. y Aliados. Buenos días, Joan. Bienvenido a este espacio. Qué bueno tenerte por acá. Muchísimas gracias. Para mí es un inmenso placer eh, compartir con ustedes que es el programa, diríamos que marca la pauta eh, informativa en, en la región nordeste, porque es el, es el sin lugar a dudas el más escuchado, el mejor producido, eh, el de más contenido de la televisión nordestana. Eh, para mí es un inmenso placer que esta sea la primera entrevista de campaña. Y tenía que ser por aquí, tenía que ser por aquí. Sí, excelente, gracias, Francis. Buenos días, Joan. Primeramente, teniendo nosotros una historia de propuestas políticas a la, al Congreso, de políticos, información jurídica que no comprenden muchas veces, y lo tengo que decir crudamente, que no comprenden a qué van. Me satisface saber que tú eres abogado y que nos dé qué te motiva o qué te compromete para buscar ser representante en el Congreso del pueblo de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y el país. Bueno, mira, eh, te agradezco la... la... Primero, esa primera introducción, yo soy abogado de la, de la Universidad Católica Nordestana, tengo una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Antonio de Nebrija de, de Madrid, de España, eh, tengo eh, una serie de diplomados en, en diferentes aspectos del derecho. Eh, te, soy, te, estoy formado políticamente, por, por el, primero por el Instituto de Formación Política, doctor Joaquín Balaguer, adscrito a mi partido reformista, eh, pero además de, en el diplomado que realizaba Participación Ciudadana junto con eh, INTEC Formación y otras, sí, y, y otras eh, instituciones. Eh, yo soy de los que sé a lo que voy al Congreso, Yo, eh, pero sé a lo que voy porque conozco la problemática de mi, de, de mi ciudad, de mi provincia y los municipios, pero además desde pequeño he estado en contacto con, con los problemas de la gente. Entonces, eh, viniendo de una familia de tanta tradición de servicios, en mí esa, ese germen de la política me, me picó muy temprano. Eh, ver que la gente, lamentablemente, en el sistema eh, que vivimos, no podía o, y sigue sin poder sortear la mayoría de sus problemas de manera de manera eh, propia, iba a casa a, a, a ver una que otra cosa. Y eso en mí, diríamos que, que trabajó mucho. Yo tengo una niña de dos años y aunque yo no estaba, yo estaba en política activa, pero no no me había planteado el, el tema de ser candidato, de, de participar, diríamos que en carne viva de, del sí. proceso político, pero a partir de, del nacimiento de María José, eh, yo empecé a ver, el, diríamos que muchos de los problemas que estaban eh, eh, a, a nuestro alrededor y poniéndome en, en los zapatos, haciendo empatía con, con esos padres que tenían, eh, diríamos que... Eh, tantos y tantos problemas de salud de, de digamos que de, trabajo, de educación, también. de trabajo y yo entro en política porque yo quiero aportar a que ese mundo, a esa sociedad en la que mi hija María José se va a a desarrollar, sea más justo, menos, más equitativo, eh, diríamos que menos desigual, eh, para todos los, no solo para ellas, sino para, para todos los franco-macorizanos. Yo veo el poder y veo la política como la capacidad de influir en la calidad de vida de la gente. Muy bien. Bien, Yerjan. Joan, Señor. Eh, la función principal de, de un diputado es legislar y fiscalizar. Y representar. Sí, ¿cuál es tu tu, tu plan legislativo, eh, ¿verdad?, en tus cuatro años de gestión como diputado? Mira, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Lamentablemente, ninguno de los, de los representantes de, de la provincia de Duarte en los últimos diez años ha llevado a cabo un... un Intenso programa de legislativo ni de fiscalización, a diferencia de nuestro próximo senador Franklin Romero, que, hay, que llevó un, en estos cuatro años una labor legislativa, eh, diríamos que incansable. Eh, y el fruto de eso es que tenemos 9-11, fruto de eso es que tenemos eh, la construcción de, el inicio de la construcción del hospital regional. Nosotros vamos al Congreso, número uno, a promover el empleo joven y, la, y, y el... ...y la producción nacional, de acá desde de, de de, de San Francisco y la provincia. Nosotros tenemos el 40% del arroz que se produce en, en la República Dominicana... ...y tenemos cerca del 50% de la, del cacao que se exporta también acá. Nosotros tenemos que crear instituciones que protejan y pongan a la par... ...con los grandes exportadores y con los molineros y demás eh, intermediarios... ...de las cadenas de esos dos productos para que... Los cacautaleros y los arroceros puedan, eh, diríamos que, diseñar, conjuntamente con, con el Estado y los demás eh, integrantes de la cadena de comercialización, sus propias políticas, eh, determinar cuál va a ser, cuáles van a ser los, los montos o, o las cantidades de, de producto importado, en el caso del arroz, eh, cuál, cuál debe ser la orientación de la de, diríamos que de los cultivos, eh, qué, tanto, qué tanto se va a, a sembrar, en, entre otras cosas. Pero principalmente nosotros tenemos dos, eh, dos ejes. Número uno, crear empleo y directamente a la juventud. Y número dos, tratar de bajar la inseguridad ciudadana. Por el empleo, nosotros tenemos, aunque un candidato presidencial lo está promoviendo, nosotros, te nosotros tenemos un programa que viene a crear un sistema nacional de primer empleo mediante el cual uh -huh. ese ese joven que no que sale de la universidad fresco tenga la oportunidad de ingresar a un, a un puesto de trabajo formal, permanente, diferente a la, a la que es diferente a la propuesta del, del candidato, de uno de los candidatos que está hablando de eso, y eh, bien remunerado con su seguro social, con su seguro eh, eh, de salud, en, entre otras cosas. Eso va a, a bajar significativamente la delincuencia, porque yo soy de los que entienden que los jóvenes que entran en conflicto con la ley... Eh, no lo hacen por, por gusto. No son de lo, Yo no creo que cada vez que salen unos Jordan eh, incrementa la delincuencia, como se ha, como se ha planteado en otros, en otros escenarios. Pero además, nosotros tenemos una propuesta para que los jóvenes puedan acceder a utilería deportiva a, a mejor precio, mediante la liberación de todos los impuestos, contribuciones y aranceles de la utilería deportiva. Nosotros, eh, usted sabe que el que el joven que está en, en deporte no, no se mete en diríamos que en cosas raras entonces para nosotros poder el menos a ser delincuente el que está eh, practicando, el que está practicando deporte es menos propenso a ser delincuente así ¿sí? es así es entonces para poder para eh, ...incentivar el, el, el, el deporte... ...nosotros vamos a, a tratar de bajar los costos de la utilería... ...de bates, guantes, zapatillas... Eh, ...uniformes, pelotas... ...de, de diríamos que los principales deportes... ...habrán deportes que quizás no, no entren en esa en esas consideraciones... ...como el golf... Eh, ...como otros que diríamos que son de de, de una de un nivel de adquisitivo superior. Joan, en sentido general... Eh ¿Entiendes tú que la legislación actual de la República Dominicana eh, llena las necesidades de nuestro país? Es decir, ¿tú crees que están actualizadas las leyes conforme no, no, a las no, no, la necesidades? No no no, no, no, no, no. Y mira. Te entonces, con relación a eso. Nosotros, nosotros necesitamos diputados que miren hacia el futuro. Nosotros necesitamos diputados que puedan eh, hacer un, un, un sondeo. De, del estado de las leyes y cuáles se pueden cumplir, cuáles son viables y cuáles debemos de, de, de actualizar. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que hay, hay leyes que establecen impuestos que son lesivos a las, a las pequeñas, medianas empresas, pero también al, a las nuevas empresas eh, promovidas por esos emprendedores que tenemos en la, en la provincia. Nosotros tenemos que desmontar el anticipo. Nosotros tenemos que desmontar... Eh, Hace tiempo que debió sí, de ser desmontado. Sí, y, y mira, es tan... Es es tan posible que el gobierno en este, en este tiempo de pandemia lo está, lo está difiriendo. Eh, nosotros tenemos además que eh, cambiar el, el pago del ITEVIS, no desde que se, desde que se factura una, un servicio o un bien, sino hasta que se cobra, porque las empresas en, en muchas ocasiones están pagando, el, adelantando el ITEVIS adelantando. Al, al, al al, a la administración tributaria ...sin haber recibido el, el, el pago, por ejemplo, ustedes eh, que, que, sí. tienen, que, que tienen que eh, tienen publicidad, la, esa publicidad se, se, se hace a crédito, se, se vende a crédito, pero ustedes tienen que pagar eh, adelantadamente eso. Todo ese, todo ese tipo de, de obligaciones tributarias hacen que casi el 80% de las empresas nue de nueva creación cierre antes de los dos años. Entonces, nosotros tenemos que, que promover los, los, ingres, los empleos, pero te, promoviendo los empleos, lo que tenemos que hacer, o para promover los empleos, lo que tenemos que hacer es cuidar las empresas y cuidar los comercios. Entonces, nosotros tenemos que, que ponernos del lado de la, de la gente. Nosotros tenemos que, que poner el Congreso al servicio de la sociedad. Entonces, nosotros en ese tenemos propuestas, por ejemplo, de, de fiscalización, que son fundamentales. Nosotros tenemos que, desde el Congreso, pasar una ley de control, legislat de control congresional. ¿Qué es una ley de, con de control congresional? Que los que los eh, funcionarios del, de, eh, de designación del Poder Ejecutivo vayan al Congreso regularmente, sin tener que ser llamados, sino que la ley los lo, lo mande lo para dar... Eh, para dar Muy bueno. Una, una explicación de, de sus ejecutorias. Ustedes saben que el, el último funcionario. no parece como de una rendición de cuentas eh, periódicas. Sí, sí, sí. sí. Como, lo que pasa es que nosotros no somos un, un, un poder, no somos un Estado par eh, parlamentario, sino presidencialista. Uh -huh. En los estados, en los eh, sistemas parlamentarios, eso es normal. Lo que pasa es que nosotros no tenemos a, a, quién, a quién pedirle que, que nos defienda. Ustedes no. saben que el, el último. Funcionario eh, interpelado en la República Dominicana fue el, el actual presidente de la, de la refinería dominicana de petróleo y, y en ese entonces ministro de turismo, Félix eh, Luis, Luis. Jiménez, eh, y fue en el año 2007 promovido por el por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados en ese momento, Gilles Fernández. Desde ese entonces ni, ningún eh, funcionario va al Congreso a hablar de nada. Esas son cosas que tienen que cambiar, porque yo soy de los que creo que el dinero da si nadie roba, y para que nadie robe, el Congreso, que es el último y principal fiscalizador del Estado, debe de cumplir su rol. Joan, en ese mismo sentido, eh, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que uno de los roles del legislador es la fiscalización. Sí. Velar por la transparencia de Así la administración es. de los recursos del Estado Sabemos que nosotros eh, no confiamos, una parte importante de la ciudadanía Entiende que el manejo desde el gobierno y desde la misma Cámara Legislativa pues, A veces no hay un comportamiento eh, de lo que se espera eh, En ese sentido, lo que se dan para las aprobaciones eso eh, A veces el hombre del maletín, como se le conoce Y todo eso que se presenta en, esa, en ese Congreso ¿Cuál es tu posición al respecto? Nosotros tenemos que llevar gente buena al Congreso eso. Todo, el, todo ese, ese entramado de corrupción que muchas veces se da desde el Congreso es porque las las viene directo comunidades de la elección, ¿verdad? ¿Perdón? Viene directo desde la elección. Número uno viene directo de la elección porque eh, quien invierte grandes sumas de dinero para ser congresista. Tiene que está buscando un retorno. Inversión. Pero aparte de eso, yo entiendo que los valores familiares y los valores éticos y morales de, la, de, de una persona determinan el, la, la calidad de legislador que será una persona. Nosotros tenemos que empezar a elegir gente buena al Congreso. Nosotros tenemos que empezar a, a decirle a la, a la sociedad, en el caso mío, por ejemplo, que Macorís me ha visto nacer y crecer siempre correcto, gracias a Dios, y la gente sabe que, que yo no voy al Congreso a buscármela. Yo no tengo necesidades eh, necesidades económicas, y no, no porque tenga grandes cantidades de dinero, sino porque yo he vivido siempre mi vida de manera frugal. No, no es tu norte. No es mi norte, yo no, no tengo ambiciones de dinero, yo... Eh, si, si tuviera ambición de dinero me, me quedara en, en mi posición como, como gerente legal de una empresa transnacional como lo soy hasta ahora. Pero yo estoy dando paso hacia el, hacia el servicio, hacia una carrera eh, política orientada a, a servirle a mi, a mi provincia, a servirle a, al pueblo que me vio nacer, al pueblo que me vio que me vio crecer. Gracias a Dios eh, yo estoy claro de a qué voy y eso me hace el mejor candidato de todos los que están participando en este, en este proceso y por demás el único joven. Nosotros desde el Congreso eh, realizaremos el, el, el tan cacareado eh, relevo generacional. Nosotros desde el Congreso representando o sea, a la, la juventud. ¿La sangre nueva? ¿Eh? ¿La sangre nueva? No, no, no, no. ¿Sangre no, nueva. nueva? No, no, no. Porque, o sea, esa, porque la gente... no quiere No, no, no, no. no. Nueva, no palabra, lo que no, pasa no, es que no, la sangre no, nueva... Lo que pasa es que la sangre nueva la acuñó, eso, eso, pero esa, de esa, esa corriente. <risa> nosotros, no, lo que pasa es que la sangre nueva la ha acuñado el titiritero para, para el títere. ¿Estás entiendes? Entonces nosotros estamos... ¿Quién es el titiritero, Iván? El que puso el títere. Tú sabes entendí, no te. No Hazme bueno, otra preguntita, mire, nosotros no entendí, tenemos no, Nos vamos a llevar no, para. No, para no, allá. Lo entendiste? No, ¿No yo sí si lo entendí? Ay, no, ay, pero ay, si no ay, tú ay. lo entendiste ay. no me lo preguntes Mira, <ríe> todo es bueno, público. Hablando de titiritero. La función legislativa que tú dices saber a qué va. Hay una que aspiramos muchos. Tú piensas ser parte del Congreso que quiere, que quiere un titiritero. No no, o, no, no, no, no, no, no. A ejercer no, tu no, función. No, no, no, no. Yo no creo en, en aquellos que dicen que, que necesitan su Congreso. Yo entiendo que el Congreso debe ser plural y el Congreso debe ser cuestionador. Yo soy de los que creo que el Congreso está para una función. Desde, desde, desde la creación de la República y desde la concepción de, del sistema presidencialista y del, del sistema de, de balances que, que se fundamenta en los tres poderes del Estado, eh, el, el Congreso Nacional ha, ha tenido claro eh, qué tiene que hacer. Nosotros tenemos que mantener honestos a los a, a los gobernantes. Nosotros tenemos que, eh, desde, el, desde la función legislativa, estar vigilantes. Nosotros desde la función legislativa tenemos que estar, además, acompañando al pueblo. ¿Cómo acompañando al pueblo? Bueno, por ejemplo, en el caso de la estafa millonaria de Muné, los diputados de, de la provincia de Duarte, conjuntamente con el senador eh, Romero Franklin, Franklin con, sí. con el senador eh, Franklin Romero, a partir de, de, de agosto, Tendremos que estar de manera más activa eh, en, en la palestra pidiendo eh, la acción de la justicia. Y mire, son dos cosas diferentes. Nosotros no queremos no queremos estar interfiriendo con, con, la, con la justicia, sino que nosotros ten, entendemos que el, el cuerpo represivo del Estado, llamado Ministerio Público, ejerza su rol. Y desde el Congreso, si antes de agosto no hay una no hay una acción contundente del, del, del, eh, Ministerio. del Ministerio Público, nosotros vamos a interpelar al Procurador General de la República para que dé, para que dé eh, explicaciones ante el pueblo de por qué el Ministerio Público, a través de la, de la Procuraduría Especializada de, uh, para Delitos Financieros, no, no actúa en este caso. Nosotros tenemos que estar al lado del pueblo también en, en, la, en el reclamo de un nuevo alcantarillado sanitario de, para San Francisco de Macorís, que, eh, lástima que Fulvio no está aquí, pero Fulvio eh, y, y el alcalde, don, el licenciado Siquiones de las Rosas, avalaron mi propuesta de, de la necesidad de un alcantarillado sanitario para salvar el río Jaya. Eso salió el, el martes de la semana pasada, y ojalá eh, lo vamos a pasar lo vamos a pasar eh, eh, próximamente para que la gente vea que las propuestas que estamos haciendo son lógicas. Nosotros sabemos a qué vamos, ¿sí? y, y como nosotros sabemos a qué vamos y estamos convencidos de que somos el, la mejor opción para, para el Congreso, estamos invitando a, nuestros a, a nuestro amigo Julio y Eugenio Vargas a que promuevan y convoquen al, al liderazgo político de la provincia en un gran debate. De diputado, de, a, a nivel de diputados y senadores para que el pueblo de Fr San Francisco de Macorís se, eh, sepa qué, qué, pro qué propone cada quien qué tan preparado está cada quien qué va a hacer cada quien pero con propuestas claras con propuestas aterrizadas pues si, si se da cuenta usted, usted ve que la mayoría de, las, de, de los spots publicitarios de la mayoría de los candidatos eh, hablan diríamos que de un de, de un, un, una labor legislativa a favor de la provincia de Duarte Sí, muy bien, se lo compro okay, ¿Pero qué? ¿De qué manera? ¿Cómo será? ¿Qué planes y proyectos va a impulsar? ¿Por qué? Nosotros vamos al Congreso a tratar de, de solucionar eh, las cuestiones apremiantes la, El tema de, de los detalles de, de la prohibición de la JUCA de, de, de todo ese tipo de cosas que no tienen ningún tipo de... de de trascendencia, se lo vamos a dejar a los que siempre lo han hecho. Los, recono los reconocimientos son importantes, pero si se da cuenta, la labor legislativa de un de, de, la, de los diputados de la provincia de Duarte se ha, eh, se ha concentrado solo en reconocimientos. Y eso no puede ser. O sea, Nosotros, una función decorativa, la de los diputados de la provincia. Dígame usted, dime di, tú. No, no, yo lo afirmo, pero además, dime tú cuál ha sido el, el gran proyecto de cualquiera de los diputados, a la excepción de Franklin Romero, de que ha tenido la provincia de Duarte en los últimos 10 años. ¿Qué gran proyecto se ha, se ha hecho? Ahora, te voy a decir una cosa, yo tengo la, el orgullo, de que cuando veo eh, que, que las comunidades de la provincia de Duarte y del país tienen un presupuesto participativo eh, por el cual se le da eh, respuesta a, sus, a los problemas de cada una de las comunidades, siento el orgullo de decir, eso fue mi papá. Pero cuando yo, te, cuando, ve, cuando yo voy a Aguayo que es distrito municipal y le llegan la, el, los recursos directamente a la comunidad, yo puedo decir, eso fue mi papá. Cuando yo voy a Las Guaranas, a proyectos de ley impulsados y, y en los que ha participado Gilles Fernández. Pero por ejemplo, cuando yo voy a Las Guaranas, que, que es municipio por una ley de mi papá, cuando, fui, cuando voy a, a Hostos, que, que eh, es municipio a través de una ley de mi papá. Cuando voy a, a la Peña, cuando voy a La Peña, cuando voy a Las Taranas, a Aguasanta del Yuna, a, a las Coles, a Guaraguao, todos son proyectos, eh, todos fueron elevados a, a distrito municipal por, por leyes de mi papá. Es decir, yo estoy hablando de que yo vengo de una tradición legislativa que va a los problemas de la gente, no a la menudencia. No, a, no al, al, al, al, a ese juego, diríamos que blando De soy diputado por serlo No, no, no nosotros no vamos a eso Nosotros ya. vamos a responderle a la gente Nosotros vamos a ponernos del lado de la gente Nosotros vamos a, por ejemplo A, a simplificar la, lo, los eh, Tratar de simplificar El esquema tributario de la, de, de la nación Nosotros vamos a, a A tratar de eliminar el impuesto al ahorro Que es una barbaridad Terrible. Mira, que ¿Te hay temas entiendo? como es el tema de, de la seguridad social, el tema del 30% de, la, de las AFP, yo entiendo que quizás no a todo el mundo se le tiene que dar, pero gente que sí lo necesita, que está acumulando deuda por el tema, por este tema de, del, del COVID, que tiene, tiene gente casi tres meses paradas, eh, oye ese dinero es de ellos, nosotros debemos de empezar de, de, de tratar de ver cómo, cómo vamos a palear eso y, y cómo, co, qué mejor manera que con su dinero pero mientras la, mientras la sociedad pide el 30% eh, al, que le devuelvan su 30% el gobierno coge 40 mil millones de pesos para gastarlos en campaña de ese mismo dinero entonces tenemos, tenemos un gobierno que no está sintonizado con la gente Mientras que tenemos una sociedad que pide y reclama eh, acción de sus legisladores. Johan, en estos últimos uno o dos minutos que nos quedan, hemos escuchado tu visión legislativa, qué piensas sobre diversos temas. Eh, ¿Podrías dejar planteado sobre la mesa por qué deben los franco-macorizanos, eh, nordestanos, eh, o la provincia más bien, votar por ti? Johan Fernández Osorio, candidato a diputado eh, por el Partidos Reformistas, Fuerza del Pueblo y Juntos Podemos Entre ellos de la Fuerza Nacional Progresista. Y ahí mismo, ahí mismo Joan eh, Los municipios, por ejemplo, a propósito que tú mencionabas, La Guarna, Villarriba, Osto Castillo, como Pimentel como que están como medio olvidados ¿Verdad? Y que como que a veces no, eh, los eh, políticos y, y nuestros funcionarios se han enfocado solamente en San Francisco de Macorís. Sí, sí, sí. mira, nosotros por ejemplo tenemos eh, en proyecto impulsar la, la ampliación del de, el proyecto Aglipo 3, que viene a complementar, eh, diríamos que... El, el sistema de regadío de, de toda la zona de Bajo Yuna y además vendría también a, a palear los efectos o, o, o, o, o más bien prevenir la, los efectos de las crecientes de, del río Yuna pero nos, nosotros estamos en la, en la contienda política con un compromiso con los jóvenes con un compromiso con todos aquellos que quieren algo diferente con todos aquellos que, que entienden que las generaciones Presentes y pasadas eh, Tienen una deuda con la, con la provincia de Duarte Nosotros venimos a dar respuesta Y a ponernos del lado del pueblo de, en, en temas tan importantes Como el, el caso Muné, Como la protección del medio ambiente Como la promoción del empleo joven Como la seguridad ciudadana Nosotros venimos a darles respuesta A todos aquellos que quieren una sociedad mejor Pero mejor no en el aire Sino con propuestas concretas con temas específicos. Nosotros tenemos que tratar de ayudar a los empresarios a pagar menos impuestos, porque pagando menos impuestos se produce más. No es, no es que el Estado va a tener un, una disminución de ingresos, sino que, los ba que mediante baja de impuestos eh, se produce más, se tiene más riqueza y, se, y lo van a tomar por otro lado. Pero los negocios tienen que florecer. Nosotros tenemos que, que, que seguir poniéndonos del lado de los hombres de trabajo. Nosotros tenemos que seguir produciendo más nosotros tenemos, una de las propuestas importantes nuestra es traer una extensión del, del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana para que los, eh, los empresarios extranjeros que quieren de nuestro de nuestro arroz, de nuestro cacao, de nuestro plátano, tengan una instancia a donde venir a, a reunirse con los productores para que el productor directamente desde San Francisco exporte a Nueva York, exporte a Miami, exporte a Filadelfia y a todos los sitios donde la comunidad dominicana requiere quiere de nuestros productos. Nosotros vamos a ser un aliado de los sectores productivos de la comunidad eh, dominicana del exterior. Nosotros vamos a ser un aliado de la juventud. Nosotros creemos en San Francisco. Nosotros creemos que San Francisco puede ser mucho más, pero necesita un acompañamiento. Necesita verdaderos representantes. Y para eso estoy yo. Entonces, ustedes pueden contar conmigo San Francisco. Ustedes nos conocen. Ustedes saben que venimos de una tradición de servicio. Y ustedes, me, ustedes nos han visto a nosotros crecer nos han visto siempre en, acá en San Francisco Y saben que pueden contar con nosotros Entonces Poniéndole ese, ese entusiasmo a tu candidatura Tú decías Nosotros somos la fuerza nacional progresista Que apoyamos La candidatura Tanto de Joan como de Franklin Romero Danos Cómo votar por ti Nosotros estaremos en la casilla 3 ...del Partido Reformista en la posición 3... ...pero además de la posición 3 de la casilla 3... ...estaremos en la casilla de la Fuerza Nacional Progresista... ...en, 16. De, en la de, en la 18 de la Fuerza del Pueblo... ...estaremos en la del PUN... ...estaremos en la del PQDC... ...y en la del BIS... La del BIS. ...nosotros sí. estaremos en la casilla... En la, ...en la posición 3 de todas esas casillas... ...pero yo quiero decirle a San Francisco nuevamente... ...que yo soy su mejor opción... ...ningún candidato a diputado... Está tan claro de a qué va al Congreso que yo. Ninguno. Y por eso invito a todos los candidatos a diputados a que me a, a que se unan a mí en un gran debate de propuestas. Acá en Telenor, y, y por eso estoy, con, estoy eh, <risa> comprometiendo, comprometiendo a don Julio, a, a, a don Julio y, y a don Eugenio, en que, en que promuevan un gran debate de candidatos para decirle a San Francisco a qué va cada quien. A decirle a San Francisco cuáles son los planes y proyectos que cada uno de los candidatos va a implementar. Nosotros cuando cuando nos juramentemos en agosto, como el, como el diputado más joven de la, de la región, eh, le estaremos siempre al lado del pueblo. Siempre. Excelente, Siempre. Johan Fernández Osorio, candidato a diputado por el Partido Reformista y Fuerzas Aliadas. Eh, por la provincia de Duarte, muchísimas gracias. gracias Excelentes propuestas y esperemos se la, se que se le han puesto a los demás candidatos. Sí, Sí, muy puntual. El que quiera debatir de lo que quiera, cuando quiera. Yo estoy aquí. Ay. Excelente. Bueno, es que de Grande y de Mercedes de Osorio, Ay, <risa> Dos gallos de pelea. Y conoce sí. del tema. Yo soy, pollito, yo soy un pollito sí. encantado. De, de, de fino encantado. <risa> de calidad. Así es. Excelente. Policiero, para bueno, adelante. saludo a Gigi. Y ahí está una muestra de que en la política hay sed de transformación del orden tradicional, del comportamiento de muchos políticos que es el que ha hecho que mucha gente desconfíe y sea, yo creo que es tiempo y que la pandemia, todo este proceso las crisis que hemos pasado tiene que dar un resurgir y una esperanza de que podemos ser mejores y que se puede llevar mejores eh, funcionarios al Estado. No puede ser por cuarto, el dame lo mío, eso no puede ser, porque siempre nos pasa lo mismo, lo queremos sacar. Muy bien, bueno, de esta forma, eh, saludar se también se a doña Mercedes Osorio. No, luego, pero, pero, pero quizás tengamos tiempo, eh, ojalá. Adelante, no, será muy largo, mira eh, eh, sí. otro Más adelante, eh. hablar sobre el en tema la de, del aborto, sobre sí. lo que tiene que ver con sí, la migración. Y, y, y sobre todo así, migración. Y en, el caso de eh. la, en el caso del aborto y de la migración, la constitución de la República es clara. La, la vida comienza desde la concepción. Ahí no hay mucho que hablar. O sea, no, la, la, la, la, no, no soy yo que tú, no estoy de acuerdo. Es la Constitución que lo dice. Okay. No, pero, sí, lo primer, para, para abordar un, un, un tema, para abordar, por ejemplo, tener una, una conversación nacional sobre el aborto, lo primero que tenemos que hacer es revisar la Constitución. Y mientras no se, no se revisa la Constitución, no hay no hay de qué hablar. Porque lamentablemente, o, o afortunadamente, para unos u otros, la, la constitución es clara en ese sentido. El bueno. tema de la, de la de la migración, número uno, muro, número dos, eh, aplicación de la ley de, de la ley de, de migración. La ley es clara, eso es un, un caso eh, claro de que la ley está actual, de que la ley funciona. Pero si se quiere, si se quiere, está, si se quiere aplicar. Bien, ahí está. Muchísimas gracias, ese... Johan. Y quería saludar eh, nuevamente decir a doña Mercedes Osorio que no se pierde el Le doy un beso. Siempre, de y, y, siempre está y, con y nosotros. El... Saludos es, para ellos. Vamos nosotros a una breve pausa. Muchísimas gracias, gracias Johan. Johan. Gracias a Vamos ustedes. a la pausa en este momento.